También se encontraron las incisiones que se realizaron a su cerebro. Este hecho sorprendió a todos ya que sobrevivieron a dos guerras mundiales y a esa fecha tenían más de 89 años. Bienvenidos a nuestro podcast Más que Memoria. Me da mucho gusto saber que están del otro lado escuchándonos y apoyándonos para crecer cada día. Este primer capítulo lo queremos dedicar a la memoria de Don Rosendo, que es parte y base de nuestra motivación para realizar todas las labores de nuestra empresa. Agradecemos el patrocinio de este podcast a nuestra farmacia, que está especializada en medicamentos para enfermedades del sistema nervioso al precio más bajo, y cada compra va acompañada de un cuadernillo con ejercicios mentales. Hoy vamos a hablar del doctor Alois Alzheimer, y quizá lo van a relacionar con la enfermedad que hoy lleva su nombre, el Alzheimer. Y sí, el Dr. Alois nació en Alemania en 1864. Durante su juventud decidió estudiar medicina y lo hizo en la Universidad de Berlín. Una vez que se graduó, trabajó durante 14 años en el asilo municipal de Frankfurt para pacientes mentales y con epilepsia. Ahí pudo recibir muchos conocimientos y tuvo una gran influencia por parte de sus compañeros para interesarse en la histopatología, que es diagnosticar enfermedades a través del análisis de tejidos. Junto a su compañero, ambos fueron conocidos como los médicos clínicos de día e isopatólogos de noche. Estaban convencidos de que si podían descifrar los desórdenes mentales desde el nivel celular, podrían ofrecer un mejor tratamiento a sus pacientes. La historia con esa enfermedad inicia en el mismo asilo, al cual un día acudió el esposo de August Deter, una mujer alemana de 50 años aproximadamente, ya que en el último año presentó grandes cambios en su personalidad como celos excesivos y sin fundamento, dificultad para memorizar nuevos acontecimientos, gritos por la noche, miedo a personas conocidas. Al hablar, solo decía vocales o palabras sin sentido. En su revisión con Alois, ella solo respondía con su nombre y tenía una escritura con trazos bastante deformados. Incluso, usaba palabras de más para describir un objeto. Por ejemplo, a una taza, August decía que era un molde de leche. Ella continuó en ese asilo por cinco años más, donde su condición fue empeorando, y pasó a un estado de postración, estaba apática y desarrolló escalas por decúbito, lo que la llevó a su desenlace en 1906. A los 20 días, Alzheimer recibió el cerebro de August, ya que en ese momento se encontraba de viaje en Múnich. Tenerlo le permitió analizarlo de manera más detallada, y cada anomalía que encontró la fue describiendo en su expediente. No pasó mucho tiempo para que un segundo paciente con los mismos síntomas se presentara. Se le conoce como Johan, quien ingresó el 12 de septiembre de 1907 a la clínica. Su estudio se realizó más rápido ya que se tenía el antecedente de August. El caso de Johan sería el primero en ser clasificado como una enfermedad de Alzheimer según un hallazgo en 1997. El doctor Alois se enfocó en dar a conocer los hallazgos de esta nueva enfermedad que hasta la fecha no se habían descrito, así que en 1911 el caso fue enviado para su publicación. Al año siguiente, Alzheimer fue nombrado director del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Breslau. Para 1913 organizó la reunión anual de la Sociedad Alemana de Psiquiatría. Lamentablemente, para ese año Alois había contraído una infección bacteriana durante su mudanza de Múnich a Breslau misma que desencadenó en una endocarditis, que junto a una insuficiencia renal lo llevó a su desenlace el 19 de diciembre de 1915 a los 51 años. Y como muchos hallazgos ocurren por accidente, en 1995 en el sótalo del Hospital Clínico de Frankfurt fueron encontradas las notas que Alzheimer escribió de Auguste Deter, y en 1998 en Múnich también se encontraron las tensiones que se realizaron a su cerebro. Ese hecho sorprendió a todos, ya que sobrevivieron a dos guerras mundiales y a esa fecha tenían más de 89 años. Tal fue su conservación que se pudo hacer nuevos análisis empleando las técnicas más actuales, redescubriendo los hallazgos de Alzheimer. Es claro que la enfermedad ya existía desde antes, pero fue Alois quien por primera vez la estudió, detalló y publicó al mundo. Más de un siglo después del primer caso documentado, hoy la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común y también el más conocido a nivel mundial. Se calcula que para el año 2050 la cantidad de pacientes se triplique, llegando hasta los 152 millones a nivel mundial, y cada 7 segundos una persona en el mundo desarrolla demencia. Terminamos este capítulo con palabras de Piazza al debatir con la comunidad científica que negaba la enfermedad de Alzheimer como una patología definida, y dijo no se podrá negar que el mérito de Alzheimer ha estado sobre todo no en dar vida a una nueva entidad morbosa, sino en separar un grupo de casos que antes eran confundidos con la demencia senil o con una mezcla de demencia senil y arteriosclerótica. Recuerden que en caso de mostrar algún síntoma de los ya conocidos, acudir con su médico, quien les hará análisis y dará un diagnóstico de tratamiento correcto. No olviden seguirnos en nuestras redes y compartir cada episodio para llegar a todos. Gracias por escucharnos.